constituye una forma de trabajar eh, a nivel predial donde eh, todas las, las, las unidades productivas eh, se realizan de manera sustentable, eh, en este caso con énfasis en el manejo forestal. La familia Quintui eh, se dedica fuertemente a la producción de leña certificada. Aquí hemos estado trabajando con la agrupación de alrededor de seis años. Lo que estaba era la materia prima, pero cuando no tienes apoyo a las instituciones... Eh no podía salir adelante y de ahí estamos trabajando fuertemente con INDAP, eh, Municipalidad en el tema del camino, mejoramiento del camino, la agrupación en certificarme, planes de manejo, eh, en comercialización. Yo diría que son las tres instituciones más fuertes en este proyecto. Nuestro rol como agrupación eh, ha sido por un lado darle un, eh, una asesoría forestal eh, en, en el manejo del bosque que la familia Aquintui tiene eh, y por otro lado generar un espacio de convergencia con eh, una serie de instituciones públicas que también ha estado eh, generando apoyo en, en esta unidad demostrativa. La iniciativa de segundo Aquintui en este caso eh, es la primera a nivel comunal que se presenta como un sendero habilitado para senderismo en sí y con el valor agregado de trabajar con la recuperación o el cuidado de, del bosque nativo, la recuperación o el cuidado del espacio en sí en el que vivimos. La idea, aparte de la inauguración en sí de hoy, es eh, efectivamente poder realizar actividades durante el año y con esto obviamente generar un, un nuevo atractivo o una nueva actividad turística dentro de la comuna de Kempche. Este sendero representa la innovación en su predio. El Ministerio de Agricultura, en este caso INDAP, ha apoyado con distintos instrumentos a través de subsidios que han permitido la concreción de, de estos proyectos que hoy día él puede mostrar eh, muy gratamente a las personas que hoy día lo estamos visitando en esta actividad. Mira, al mostrar eh, un mirador frente a un lago, a, a un humedal pomponal, eh, una pasarela por el pompón, conocer el raleo del bosque nativo, eh, conocer dónde se trabaja el, con plan de manejo, eh, conocer eh, humedales, semilleros de, de palo, mañío, coihue, tinío. En eso consiste el circuito, como para darle el valor agregado a, al bosque, no solamente puede sacar ganancias haciéndolo leña. Para mí esta visita ha sido muy buena porque yo me voy con medio satisfecho porque el apoyo que tienen acá de parte de la autoridad. Si nosotros tuviéramos ese apoyo en San Juan de la Costa yo creo que creceríamos bastante y por eso que le hice una invitación algún día para que conozcan San Juan de la Costa porque nosotros tenemos otro tipo de bosque allá el bosque más adulto y contar la experiencia de mi comunidad de qué es lo que se trató acá Hoy en día más que nada hay que tomar la conciencia que se están escaseando los bosques cada día porque quizás andando años no se van a ver en, en todas partes.